Ya lo tenemos todo planeado. Toda la clase va a estornudar a los cinco minutos. <risa> es brillante. ¿Brillante? Yo no creo que sea nada brillante. Es totalmente inmaduro y sería una falta de respeto al señor Carter. Bien, Nicky lo hará. Muy bien, niños. Abran sus libros en el capítulo 9. El archivo dermatoesqueleto. Peperan, por favor, evita esta broma juvenil antes de que... ¡Ya basta de charla, señorita Lil! ¡Puede hablar con Peperan después de su castigo! No sabía que estuvieras castigada. ¡Ella no! ¡Detención! ¿Usted? ¡Sí! Peperan Pearson, ¿Qué? Nicky Little... ¿Qué? ¡Oh! ¡Ignore eso de ahí! ¡Lo puse por adelantado! ¡Ahorra tiempo! ¡Oye, Nicky! ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me ¡Expediente permanente! ¡Eso me pasa! ¿Expediente permanente? Esperan, ¿no sabes que todo lo que haces, cada expulsión, cada castigo y cada retardo que tengas... quedarán en tu expediente permanente? Vera, ¿Dónde está el expediente de Pearson? A su derecha. ¿Expediente permanente de Pearson? Wow. El expediente permanente va contigo para siempre. Y gracias a este castigo he sido marcada de por vida. Y desde luego, café gratis para el equipo de Polo. Y eso, señorita Little, es nuestro Harvard. Revisando su solicitud, todo parece estar en perfecto orden. Salvo por una cosa. ¿Ah! ¿Creíste? ¡No nos enteraríamos de tu castigo, Nikki. ¿Creíste que pasaría desapercibido? ¡Está en tu expediente permanente! ¡Estás castigada! ¡Ve a otra escuela! ¡Esa D debe ser por difícil! Hola, fracasada, no te queremos aquí. <risa> Tranquila, Nikki. Sabes que podría ser mucho peor. Mm. No más barritas de pescado, niño local grita horror. Lamento que tengas que entrar sola, Nicky. Créeme, intenté ganar el castigo. <risa> Creerlo el primer día que quiero estar castigada y no lo consigo. ¿Vamos a muerte cerebral? Lo siento, la señorita Dugan quiere que vea a la psicóloga de la escuela. Mm. Oh. Oye, oye, oye, oye, cierre ese libro, oh. señorita Little. ¿Qué? Leer es contra las reglas. Lo único que puede hacer cuando está castigada es sentarse y pensar en el crimen que cometió. También puede mirar el reloj... ...si quiere. ¡Oye! ¡Oye! ¿Y qué te dijo la loquera? ¿Es por la atención? No. Ella piensa que Nicky puede ser una mala influencia para mí. <risa> Ahí viene la mala semilla. Buenos días. Ay, qué alivio. Temía que ese castigo destruyera lo sorprendente de la sorprendente Nicky Little. ¿Ves? No fue tan malo. Ay, no. Fue una abominación del infierno. Pero me dio tiempo para pensar en lo que hice y también en lo que tengo que hacer. ¿Qué? Sacar ese reporte de mi expediente aunque muera. ¿Cómo? Little bitch. Corran, corran, corran. Tranquilos, muchachos. Parece que lograron huir. Lo siento, ese plan nunca funcionaría. ¿Por qué no? Bueno, no solo es poco práctico, inseguro e irrealizable. ¡Es lo más tonto que he escuchado! ¿Y si cavamos un túnel a través de...? ¡Me gusta! Podríamos usar pegamento... ¡Yo Ya tengo un plan a toda prueba. Cada detalle está listo, revisado y cronometrado por segundos. 6 de noviembre, 5 de la mañana. Salimos de nuestras casas. Tomaremos caminos diferentes a la escuela. Entre menos personas nos vean juntos, mejor. ¡Auch! Pensé que tomaríamos caminos diferentes. ¡También yo! ¡Qué modo de seguir tu plan, Nikki! ¡Ay! Al menos Milo lo entendió. ¡Aquí estoy justo a tiempo! ¡Ay! A las 5.19 y 30 segundos debíamos reunirnos en el árbol lache. Pero ya que estemos juntos, nos acercaremos a la Escuela por el Este para evitar el Sistema de Luces con Sensor de Movimiento. ¿Y cómo vamos a entrar a la escuela? ¡Y a la oficina de Hiki! Tengo copia de las llaves, cortesía de Sheld McLean. ¡Lo sabías! ¡Pasó demasiado tiempo castigada! Entró ahí por un pequeño castigo y salió dura y corrupta como un criminal de lo peor. ¡Oye, oye! Hice lo que tenía que hacer, al menos tengo las llaves. ¡Oh, uh oh! Parece que los coyotes activaron las luces de nuevo. ¡Bien! Así está mejor. Entonces, ¿aquí trabajas? Ser conserje de una secundaria puede parecer un trabajo ingrato, pero encuentro honor en mi trabajo. ¡Ay! ¿Ya viste eso? ¡Ay! Oh. Disculpa, voy por el recogedor. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! Ay, es extraño, no recuerdo haberla cerrado. Oh, ¿Y por qué no recoges con la mano la caja de jugo? No le pedirías a un cirujano que quitara un cálculo de tu riñón con su mano, ¿verdad? Oh, Ernie, ahora sé que eres un hombre inteligente. Mm. Te quiero. Está en ruinas ¡Miren! Aquí está donde arrojan el vómito Oh, mm. Reginald desearía que nunca terminara esta cita Me llamo Ernie ¡Oh, sí! Um, uh, debo ir a trabajar, se me hace tarde ¿Me llevas? Mm. Tenemos que entrar antes de que los... Aspersores se enciendan lo tengo. Las clases empiezan en 10 minutos. Imaginación demasiado activa. Muy normal en una niña alegre de su edad. ¿Dice demasiado activa? ¿Alegre? Sabía que la psicóloga creía que estaba loca. No estoy loca, ¿verdad? Bueno, si me preocupo por estar loca, significa que estoy sana, porque si estás loco, ¿no crees que estás sano? ¿Qué persona sana usaría la palabra loca? Lo siento, pero Debo se deshizo hace 20 años. Hay que deshacerse de los trajes y destruir el expediente antes de entrar. Nikki Little, justo la persona con la que quería hablar a solas. Adiós, Adiós Nikki. Nikki. Nikki, hablé con Vera y ella me dijo cuánta angustia te ocasionó estar en detención. Escucha, odiaría que eso interfiriera con tus estudios, así que... ¿Qué te parece si borro la detención de tu expediente permanente? Oh, no debe hacerlo, no sería justo para los otros estudiantes. Tú no eres cualquier estudiante, Nikki. Tú puedes ser la primera en la historia de la escuela secundaria Hazelnut... ...en asistir a la Universidad Ivy, lo que daría muy buena imagen... ...y aumentaría la reputación de nuestra escuela y de sus... ...dedicados administradores. Ahora, no podemos permitir que un pequeño castigo arruine... ¡Un momento! ¿Qué están haciendo ustedes aquí? Ah, ¡Ella no entiende! Traté de decirle que era hora de clases, pero está empeñada en saludar a cada uno de sus lápices. Y el otro día, ¿qué cree? estaba usando un cubo en la cabeza. ¡Ay, pobrecita! La psicóloga piensa que ella... Bueno, seguramente está en su expediente. <risa> Ven, cariño, vámonos. A ver quién la quiere. Adiós, borradorcito. Adiós, lapicito. Siempre supe que esa niña estaba loca. Ah, aquí está. Nikki Little. ¡Ay! ¡Oh, no! Temo que no puedo quitar el castigo de tu expediente permanente porque lo escribí con tinta. ¿Qué? ¿Es una broma? Solo una broma. ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye!